Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta Tulpa de la Medianoche. Espero le estén pasando bastante bien en este 26 de mayo. Como mucha gente sabrá, estas tulpas, y para todas aquellas personas que comienzan precisamente con este capítulo, estas tulpas son pequeñas historias que son preparadas previo a... El episodio grande que son Memorias de un Nahual que se transmite los viernes a través de Facebook Live y posiblemente, apenas estamos barajando, Twitch. Pero, en esta ocasión vengo a contarles una historia que a pesar de que es cortita es bastante, bastante intensa, pero no voy a avanzar en ello. No sin antes presentarles a nada más y nada menos que a la señora de la chinga para todos, a la señora creadora de Chispita. A la señora, es que no puedo pensar, inmediatamente señora me viene como el mood, señora, en automático. a ah, la damita del ñi, con ustedes, la tía que reparte besos en las tatenas, con ustedes, la tía Clau. ¡Hola mis bebés! ¿Cómo están? Ya los había extrañado, siento que pasaron tantos días desde la última en transmisión. Me alegra ver que hay muchas caritas conocidas en el chat. Y bueno, estamos a la expectativa de que el tío Dan ya nos saque un pedito por la cola con las historias que nos va a contar aquí. <risa> Fíjate que esto va a comenzar de una manera bastante amena, bastante cagadita, porque tú has escuchado alguna historia que te dicen, o no, no sé si llegaste, o la gran mayoría de personas llegó a escuchar, no, no, no tanto como historia sino como leyenda urbana que decía... ¿Quieres ver fantasmas? ¿Quieres ver de verdad ver fantasmas? Solo vi la leyenda Pero... de <risa> Quieren Ya <los> sí. <risa> me Yo pensé, quieren mongos. Ah, sí también. Gente friki, entender el perro. No. Pero mucha gente te decía, ¿quieres ver fantasmas? Simplemente tienes que ir por un perro. Quitarle las lagañas. Ah, sí. Y ponértelas en los ojos. Y ahí vas San Pendejo. <risa> ¿En serio que lo intentaste? ¡Lo intenté! Pero me daba asco. Era así como que no me, no, lo me lo voy a ver, poner esta cara. Se le cae el ojo. Estaba con madre. O sea, a mí me, me decían muchas veces así de... Güey, tienes como tres o cuatro perros. ¿Por qué no lo has intentado? Se ven bien chingones los pinches fantasmas. Y yo así de... Por fantasmas a la verga. A ver, perro... Y ahí estaba como pendejo. Tenía un perro se este el Zeus. Un perro que lo envenenaron. Por cierto, fue mi primera... este necropsia que hice, junto con mi jefe. <ríe> um, tendría, puta, como... Que te gusta como cuatro o cinco años. Mm -hmm. este, cuando se murió el, el perrito. Pero era súper cariñoso. Entonces, siempre andaba en la polvadera y siempre se le hacían un chingo de lagañas. Entonces, en algún momento yo dije, voy a quitarle una de esas, me lo voy a poner y voy a ver fantasmas. Me valía verga. Yo quería ver fantasmas, pero eh, nunca se dio la oportunidad porque ese pues, pinche perro nunca estaba y cuando me acordaba era como muy, muy, muy raro. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Una vez que te dicen... Tienes la oportunidad de ver fantasmas, ¿lo harías? Sí. O sea, te animarías y si te dijeran, sí. hay oportunidad de ver fantasmas. Como la película de 13 fantasmas que se colocaban en unos pinches lentes. <risa> <risa> la, la película de 13 fantasmas está muy cagada porque la, la nueva versión es de William Castle. Bueno, la productora Dark Castle Entertainment. Pero la primera versión por parte de William Castle era con unos lentes que se daban en los cines... Para poder ver a los fantasmas, estaba con madre Era un efecto que tenía medio extraño Y la tía Claus está riendo porque muchos de mis amigos Le anduvieron chismeando que cuando Saludos yo... Poké Que cuando yo invitaba a mis compas a, a ir a mi casa Era así como Como el meme de Nelson, así de No tengo Netflix, venimos a estudiar Bueno, en este caso no es otra cosa de, Era de, no muchachos, no no venimos a, a pendejear Vengo a ponerles la película de tres fantasmas ¡Ja, <risa> Los, eh, era una temporada que güeyes ¿ya, vi, ya vieron 13 fantasmas, no, bueno, vamos a verla. Entonces, esos güeyes se quedaron así, ¿por qué venimos a ver esto, güey? Veníamos a hacer una tarea o lo que fuera. Entonces siempre se las ponía, pero bueno. Eso no la es película. La, eh, la película. En la película. Esa es o, eh, otra cosa. Pero si a ti te dijeran, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Ya te dije que sí, verga. Ver fantasmas, no importa el tipo de fantasma que veas. ¿Te animarías? Sí, sí quiero. ¿Por qué? Porque sería fantástico preguntarle, oye, ¿por qué te pasó esto? Oye, ¿qué te duele, amigo? ¿Qué se, qué se siente morir y estar aquí? No sé, lo, lo cuestionaría un chingo. Te, te daría más la curiosidad por obtener respuestas. Sí. Más allá del que si ves un güey sin cabeza. Entonces, y es que la, la, la cultura popular te dice, bueno, si es que ves un fantasma, normalmente la más clásica es como el güey que está como en una sábana y que tiene dos ojitos acá y, uh, no se mueve. Como los fantasmas clásicos de Halloween. Hay otros que te dicen. Yo pensé que ibas a decir, a decir como el señor del bombín o los bultos. Ah, no, apenas, sí. apenas voy a, a través de todos. Está la otra que te dice que es tal cual estaba vestida la persona cuando fue enterrada, porque hay mucha gente que dice, güey, es que yo lo vi como la última vez que lo, lo fuimos a enterrar a tu familiar, a tu tío, y yo lo vi así como estaba ahí parado la chingada. Porque si está así muy de la chingada, espero que me entierran con una ropa que la neta me guste. No voy a aparecer. seguramente van a poner un pinche saco de esos grandotes que va a parecer como José José pinche. No, suelta que es así de, ves que me has contado que les cortan la ropa por ah, atrás sí. y es así con las nalguillas de fuera. Ándale, ¿no? eh, exacto, que sea como, como esa ropa de strippers que las jalas Ajá, y, sí, sí, con, sí. como con velcro. Así, o imagínate de esos, eh, los que ya he comentado que les ponen una sábana uh -huh. y pues no tienen nada abajo. O sea, van con el pilín de fuera de todo este pedo, pero... O con el pay de pelos ahí de fuera. Pero nada más le pone una sábana para no poner lo demás. Pues, total, nunca lo vas a andar revisando. Entonces, imagínate, ¿no? el pobrecito con las nalguitas de fuera y caminando. Uh -huh. Están esos fantasmas. Están otros que aparentemente, según la tradición, dictan que están en la misma forma como murieron. Uh -huh. O sea, si el güey quedó hecho calabaza en alguna cosa, así te lo vas a encontrar. Uh -huh. Hay otros que dicen que no son solamente los fantasmas que están ahí, sino hay otras cuantas cosas que han por decirlo así, mutado. Uh -huh. Algunos son los bultos que tú mencionas, otros que no sería tanto como fantasmas, sino sería como un ente, que el señor del, del bombín, eh, los, la gente eh, nocturna, los vigilantes nocturnos, eh, la gente sombra, o gentecita así. ¿Pero qué pasaría si tu mascota sí de verdad tuviera la oportunidad de verlos. Pues los gatos lo hacen. O sea, ya no me sorprendería. La, eh, mucha gente que tiene mascotas inmediatamente va a saber... O tiene la idea de que el gatito de repente se le va a la pinche vista a una puta esquina o alguna cosa. Y se queda viéndola así como que no mames, qué pedo. De la misma forma como a veces se te queda viendo a ti que te estás vistiendo. Todo eso se te queda viendo justamente igual. Pasta gato. Así Perdón. de, no, no vas a entrar ahí en ese pantalón O sea, te está juzgando el pinche gato. Es mensa Y me ha, to, me ha tocado ver en ocasiones que tenía perros, tenía gatos que se quedaban viendo a la misma pinche esquina. Y era un, uh -huh. ¿qué estarán viendo estos güeyes? Y inclusive hay comincitos que se, que se da eso, que, que están ahí viendo A uh, cosas que están allá afuera Y no saben qué demonios es En esta ocasión, en esta microhistoria historia eh, Se dio esto Porque Llegó un chavito A la unidad De, este, de trauma Allá en Cruz Roja Bueno, urgencias, para rápido Llegó urgencias a Cruz Roja Y el chavito se había caído De un tercer piso Ok ...ellos estaban en un edificio... ...que eh, estaba absolutamente allá en la ciudad de Puebla... ...estaba en un edificio de cuatro pisos... ...y el chavito... ...según esto... ...al momento que lo estaban cruzando estaba... ...no tan madreado... ...y no tan madreado estoy diciendo... ...que un chavito como de unos ocho años... ...que caiga desde un tercer piso... ...está bastante cabrón... ...tenía... ...una doble fractura en las piernas... ...sin embargo... ...no había problema... En el diagnóstico resultó de que sí se podía Sin problema dejarlo chido Pero cuando el chavito tuvo conciencia Le empezaron a preguntar varias cosas Y una de ellas Es que dijo ¿Dónde está el señor? Que estaba en la ventana Y pues la gente de la Cruz Roja se quedó así ¿De qué estás hablando? Dice, sí, el señor y, y, y una de las cosas que, que te impacta mucho cuando estás ahí es de que normalmente las personas cuando reciben algún tipo de trauma, lo que sea primero están chocados primero después se quejan del dolor porque inmediatamente muchas veces lo que los despierta es el dolor es como que a ¡Ah, la mierda me pasó esto, y pues no mames te duele gritas y, y se entiende por lo, lo, el trauma que estás recibiendo pero muy pocas personas nos llegaron a tocar que al momento que se despiertan, se despiertan súper fresquitos Increíblemente frescos Pero Que un chavito Con las dos piernas fracturadas Bien madreado de la espalda Porque cayó de espaldas Te preguntara por un señor Fue como What, qué pedo Se puso más intenso Porque el niño llegó solo Con un vecino y cuando se le consultó al vecino directamente, es así, de, ¿cómo, onda, ¿cómo pasó todo eso? Dice, yo iba caminando de regreso a casa, y de repente nada más vi cómo, cómo el, el niño se rió y cayó, cayó totalmente en picada, y dice yo lo chequeé y todo eso, y le anduve, tocando ahí a, a donde estaba el los este pues el encargado del pinche edificio y nadie salió. Nadie, nadie salió. Y aunque llegó ambulancias y digo todo eso, pues nada más este chavito, güey, o sea, no sabemos nada más. O y sea, ni, no había nadie, ni cuidando, ni nada, o sea, básicamente... El, el, edificio, el edificio estaba, estaba solo, Ajá. el edificio totalmente estaba solo. Hay, hay gente que vive allá, dice, okay. pero los vecinos, que sí nos conocemos, eh, sabemos okay. que esa familia está sola. Okay. Son de, esos, eh, de esas personas que, pues, sabes que viven ahí, pero, pues, nunca les preguntas su nombre. Sabes que son güeyes que entran y salen y tienen un chavito y... El chavito juega y la mamada y todo eso, pero nada más. Okay. No sabemos ni cómo se llama el chavito, ni esto, ni esto, ni nada. No, yo nada más recuerdo que escuché que alguien se rió. Yo inmediatamente volteé hacia arriba y veo al chavito cayendo directamente desde una ventana al suelo. Llamamos a Cruz Roja, ustedes están acá y eso es todo lo que sé. Y venimos no solamente nosotros, están otros vecinos. Y otros vecinos se quedaron tratando de comunicarse directamente con los padres para saber qué pedo con eso. El chavito se quedó así de... Y el señor de la ventana, y el señor de la ventana. Cuenta uno de los doctores que estaban allá, que el niño estaba súper frustrado buscándolo. Y en un punto llegó una de las enfermeras como para tratar de, de hacerlo entrar en razón. A veces se abran un poquito más a las enfermeras. Dice, yo les estaba preguntando al niño, ¿cómo, se, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu papá? ¿De, ¿De dónde eres? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? Y dice que de repente el niño voltea y se sonríe. Y le dice, ¿ves? si ¿Sí, salté. Y todos se quedaron así, ¿qué? Y dice, ¿Qué, ¿qué más quieres? Y justamente cuando dice eso, nada más el niño le cambia la carita de felicidad. Y le pasa todo el rictus de dolor completo. Y el niño se empieza a revolcar porque empieza a sentir el dolor. Y, y eso di, dice la, la enfermedad, que porque se empezó a tocar donde estaban las heridas, se agarró las piernas, le sintió todo el putazo de un solo jalón. Como que despertó y, como que, del, ajá, del como que des, Exacto, como que despertó como del, del, del putazo y así, pff, a la mierda, qué pedo. Y, y fue justamente cuando sucede esto que dicen, lo, tanto las enfermeras, uno de los camilleros que estaba allí, y el doctor que estaba encargado, que sintieron a alguien ahí. Alguien extra que no era ni dado ni, está... ni camillero ni Y, doctor, y que estaba ni junto con el, con el niño, que estaba a un costado del niño. Uh -huh. Tardaron más o menos como una hora en llegar los padres. Y afortunadamente los checaron, pero eso se había pasado totalmente. A ah, pues servicios sociales, los cuales se contactaron con más personas y pues obviamente llegó la autoridad para decir: a ver, pendejos, ¿qué pasó acá? ¿Y por qué dejaron al niño simplemente ahí sin, sin, sin nada? ¿Y por qué tardaron un chingo? Los padres, así tal cual. Los padres de este niño preguntaron que dónde lo habían encontrado. A lo cual... Eso los, sí los, señora, a esa pregunta no le gusta el DIF. Dice, ¿dónde lo habían encontrado? Porque levantamos una alerta a Amber. Tratamos de levantar una alerta a Amber. Porque nos lo habían robado en la mañana. Ajá. Y eso yo, qué? Dice, nos lo habían robado en la mañana a, a, a nuestro hijo. Dice, está bien, ¿dónde lo encontraron? Dice, fuimos al ministerio público, fuimos a varios sitios porque después de la escuela, así tal cual, se lo llevaron. Lo entregaron a alguien y ese cabrón se lo llevó. Interrogan al niño. Cust ponen en custodia a los padres para acotejar si es que era cierto. Y resultó que sí. La autoridad les dijo que tenía que pasar determinado tiempo y tantas horas para que se pudiera levantar directamente la alerta a Amber. Uh -huh. En la escuela acotejaron que otra persona se lo había llevado y que no eran los padres. Alguien que se hizo pasar por su tío. Recordemos que hace mucho tiempo no, no te pedían más que... No, pues ¿quién es? No, pues vengo por ese chavito. Así como Ni siquiera te pedían cómo se llamaba, sino simplemente te lo entregaban y a la chingada. ¿En qué clase de estado estaban? Saludos, Paula. <risa> y... El asunto es de que se lo llevaron para ese, ese lugar, ese edificio. Resulta que ese edificio, así tal cual estaba, resulta que estaba casi abandonado. La familia sí vivía ahí, cerca, pero no en ese edificio. Los conocían y ubicaban al chavito, pero no ubicaban qué diablos estaba haciendo allá arriba. Y cuando le cuestionaron al niño, le preguntaron, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Qué esto. Dice, un señor me llevó para allá. Dice, me llevó, me me, me puso me puso varias cosas acá y, y había un perrito. Dice, había un perro que, que con el cual estaba jugando. Dice, pero me dio miedo y me puse a llorar. Dice, me puse, me puse, me puse a llorar ahí, a estar allá, porque no sabía. Y de repente me dio miedo porque el lugar estaba casi abandonado. Dice, yo no quería estar allá y, y, y el señor que me llevó me dijo que si gritaba me iba a matar. Y nada más el señor dijo, ahorita vengo. Cuando, dice, yo me pusieron como algo en los ojitos y me dejaron en un cuarto. Y había un perrito que estaba ahí. Dice, era un, un perrito grande, dice, era un perrito grande y estaba ahí. Dice, yo escuché de repente la voz del señor, de un señor, dice, me, me recordó mucho como, como alguien, no sé, me habló bonito. Y dice, de repente yo sentí que me cargó tantito y me quitó las, este, me quitó las, las cosas que estaban a, a, ahí, que, que tenía como en mis manos, estaba refiriéndose a que estaba amarrado. Y se me quitó lo que tenía en los ojitos, haciendo referencia a que le quitaron la venda que tenía en los ojos. Dice, oye, tócale los ojos al perrito. Dios, dice, yo lo escuchaba y no lo vi, no lo vi al Señor. Dice, tócale los ojos al perrito y luego póntelos en tus ojos, tus manitas. Dice, yo, yo, yo le toqué con mis manos al, al perrito y me los puse en las manos. Luego abrí los ojos y vi, a, vi al Señor. Lo vi como, como con una forma gris. Y era un Señor, eh, dice, barboncito, tenía estaba como peloncito tantito y, y estaba, estaba sonriéndome y me, me tomó de la mano y me, me jaló a la ventana. Y me dice, da un brinquito aquí, yo te voy a esperar abajo. Y dice, me, me, me dio... Me dio tanta tanta confianza todo esto, por decirlo así. Obviamente en palabras de un niño. Ajá. Se, le dio confianza y el niño saltó. ¿En qué piso estaban? En un tercer piso. Okay. El asunto de esto fue de que el niño juraba y perjuraba que un señor hizo eso le quitó la venda de los ojos, le quitó este, las cuerdas de donde estaba amarrado, le pidió que con sus manitas tocara los ojos del perro y después se los pusiera directamente en los ojos. Lo vio, esta persona abre la ventana de una altura que se, se abría de por, la, por la parte de, de, este, de Revilla, que no era tan fácil que un niño llegara a esa altura, empuja esto y se avienta a petición de él, y dice que él sintió que cayó, pero no le dolió. Dice, yo me sentía raro porque no podía mover mis piernitas nada más. Y luego volteé para todo eso y por eso les preguntaba dónde estaba el Señor. Y que lo vio a un costado. Y que en eso el Señor le dijo, nos vemos hijo. Nos vemos. Y ya. Resulta. Que... La persona que se había llevado a este, a este chavillo era un secuestrador que fue bastante famosillo. Si es que le, le investigan, van a poder saber quién demonios fue. Y esto no puedo decirlo porque YouTube se está poniendo bien intenso con estas cosas. Pero fue una persona que se encargó de secuestrar a varios chavitos allá en Puebla. Lo atraparon, afortunadamente. Lo atraparon. <ríe> atraparon a esta persona directamente ahí. En ese mismo edificio Porque empezaron a catear para ver qué pedo okay. Y encontraron Que más arriba en ese edificio había una persona Un vagabundo Que estaba muerto Completamente con la descripción del niño Si no fuera Porque el chavito saltó por la ventana Este cabrón Lo hubiera quizás Hecho de hecho, cosas. hecho y deshecho hecho con, y el... Deshecho con mm -hmm. el niño al parecer el chavito a quien vio fue al fantasma del, del vagabundo que estaba allá. Y el vagabundo quizás había visto muchas más cosas. O el fantasma del vagabundo una cosa así. La cosa es de que eso fue lo que salió y anduvieron diciendo muy por debajo del agua en la plantilla. Uno de los traumatólogos, el que se encarga directamente de todo eso y que revisó al niño... Indica de que pese a que el niño se hubiera aventado desde un tercer piso, las heridas que tenía, pese a haber sido bastante severas, no correspondían para nada con un impacto tan grande como el que pudo haber sido. Y que al parecer algo lo cachó, pero no fue suficiente la fuerza para poder retener la caída. Aún así se golpeó, pero pudo haber sido peor. Okay. Aparentemente, a ese niño... Un fantasma le dijo, salta, para que pues se pudiera salvar. Uh -huh. Y el niño, afortunadamente, se salvó. Y el otro güey, meses después, fue que lo atraparon. Lo atraparon. Exactamente. Wow. ¿Cómo ves? ¡Qué intenso! Te digo, o sea, yo, yo, cuestion, yo cuestionaría pinches fantasmitas. Sería la de la, la de la micha de los fantasmas. Así de, a ver, cabrón. Es así de... ¿Y tú qué sentiste respecto a la forma en que moriste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, me dolió! No, eh, de hecho me recuerdo un meme así donde tú estás este, escuchando a la llorona, así como que explicándole que tú no tienes a sus hijos. Hay un meme que está así de, de tú a las 3 de la mañana explicándole a la llorona que tú no tienes a sus hijos y está una morra así diciendo, no, no. No, no, no lo he visto. Bueno, luego te lo busco. Ese precisamente está en Las Estulpideces. Las Estulpideces, es un me tancé <risas> al grupito de Los tulpi Sí, sí, sí. Oh, sí. ¿Qué te pareció? Está muy cabrón. Ese no eh... no la habías escuchado. No, esa no me la habías contado. Sí, o sea que veas. Pero vaya, vaya, ¿qué historias te guardas en tus mangas, señor Lacha. Y bueno, esa fue la historia de esta noche en... Esta tulpa de la medianoche Te recordamos que el viernesito vamos a tener Nuestra memorias de un Nahual eh, No sabemos bien todavía la hora Pero esperemos no, no sea muy tarde Pues normalmente es entre nueve y media en adelante uh -huh. Ahí vamos a andar echando desmadrito con ustedes No se olviden también de darle eh, like Y andar siguiendo a la tía Claudia en sus redes sociales Que son eh, Stars Cherry en, en Twitter Y en Instagram como Cloud Cherry Stars Así es y a mí me pueden seguir como Luis Daniel Cabrera o como Dan Yael Art en todas mis redes sociales. Recuerden que también el podcast pueden buscarlo como Memorias de un Nahual en YouTube, en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas digitales que ahí se encuentran. Y bueno, nosotros nos lanzamos porque tenemos pendientes, tenemos muchas cositas y pues recordemos que las tulpas de la medianoche son precisamente una historia cortita. A veces divagamos más, a veces divagamos un chingo. Nos ha tocado tulpas mucho más grandes que memorias. Ah, sí, qué onda, amigos. Sí, ya sé. Pero, pero, pero, pero, No, andamos viendo. Normalmente las tulpas duran media hora. Normalmente deberían durar media hora. Sí. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por haberse estado por acá. Tía Clau, ¿alguna cosita antes de irnos? Los amo, bebés. Descansen. Besos en sus tateras. Y chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, baby Babies. Nos estamos viendo el viernes. Nos vemos el viernes, viernes, viernes. en la. Te ves en la turpa de la madre, no, en memorias de una WAL. Yo soy Luis Daniel Cabrera Me conocen como Dan Yael, Y junto con la tía Clau Esto fue La Tulpa de la Medianoche Nos andamos viendo Cuídense, pasen buena noche Y como siempre Les dejamos Un bonito tema Compuesto Nada más ni nada menos Que de Germán Espino Cuídense Pasen bonito rato Sí. Nos vemos. Sí.